Muy Déjenme a mí que ahora estoy solo en mi mundo Mira de la gente, en cómo te ves Yo sigo con lo mío, así que ahí te ven No venga a criticarme, que no estoy para aguantarte Lo que digan tu amigos, vengo a demostrarles que sigo a... Y lo que están haciendo está mal yeah. Todo está muy callado, la gente donde está Todo está muy tranquilo, nadie molestará Déjenme a mí que ahora estoy solo en mi mundo.